Cuando estudié el portafolio de lo que ofrece la certificación de Barrett a través de Spirit, lo que más me apasionó o me impulsó al sí es el acompañamiento personal de Victor. Es un extraordinario orientador y además él se va dando el gusto de conocer a sus estudiantes. Él nos va dando mucha luz eh, y nos va abriendo caminos diferentes para que estemos acoplados a una certificación eh, lejos de ser rígida, ser flexible y ajustada a las necesidades. No solamente tuya como profesional de recursos humanos, sino de la organización a la que representas. Creo que esto significó para mí certificarme con Spirit. Víctor es un profesional, es un coach, es un mentor integral. Él no solamente te acompaña en la certificación de Barrett Value, sino que además te acompaña en todos los asuntos necesarios para que tú seas exitoso como profesional en tu organización y también en los intereses personales que tengas para trabajar con los valores, porque también lo puedes hacer como coach o como mentor. Entonces mi opinión frente a Víctor es que es una persona generosa, profesional y confiable. Es definitivamente ideal para dirigir este proceso de crecimiento en cuanto a los valores y el propósito. Hace un año, yo sería de esas personas que piensan que solamente lo presencial funciona, y me hubiera eh, negado rotundamente a asistir a un curso virtual. Sin embargo, eh, esta situación de vida que estamos todos experimentando, me hizo ver que la virtualidad es una herramienta necesaria para el cuidado, también completamente en tendencia y los sistemas que eligió Víctor en cuanto a las herramientas que ofrece fueron apropiados. Que no te engañen, no es la herramienta virtual, es un buen instructor y un buen equipo el que logran que la virtualidad también funcione. Es eh, tener momentos de humor, momentos de reflexión, uno que otro regaño para estar atentos, pero todo fue perfecto. Me gustó mucho el curso virtual de Spirit para mi certificación de valores con Bright. Es increíble cómo, con una encuesta de tan poco tiempo, tú puedes lograr sacar por primera vez lo más profundo de tu organización y de cada uno de los trabajadores. Y estamos hablando de grupos desde de cinco personas hasta hacer trabajos con miles de trabajadores, como es mi caso en Avianca. Yo creo que esta certificación, es un atributo que vas a tener como profesional de los recursos humanos y que te va a garantizar una herramienta perfecta para diagnosticar, para acompañar y ante todo para transformar tú mismo y tu organización. Estas certificaciones para todos los profesionales de recursos humanos interesados en transformar.